En este último periodo hemos estado abordando bastante el tema de responsabilidades sobre el cuidado del medio ambiente, pero con los más pequeñitos, con adolescentes que también nos han dado a conocer ciertos aspectos. Son ellos siempre quienes terminan enseñándonos a nosotros, a las personas adultas, a través de diferentes campañas, tomando mayor conocimiento, conciencia, entre varios aspectos. En esta ocasión, nuevamente estoy con adolescentes que se ocupan de realizar este tipo de trabajo hace aproximadamente en entre tres a dos años, trabajos intensos que vienen realizando a lo largo de toda esta gestión. Pues a continuación estaremos conociendo en qué se basan y específicamente cuáles serán estas actividades ya terminando este 2018. Para ello quiero presentar a Samira Unzueta, quien es representante de Ecoclubes Amigos de la Naturaleza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> También quiero presentar a, a Kenny Giraldez de Ecoclubes Bancario Junior. Hola, Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Cómo es un gusto que nos acompañes. Y Diana Aparicio, Ecoclubes Seguidores del Agua. ¿Cómo estás? Gracias, Bean. Buenas tardes Buenas chicos, tardes. es un gusto que nos estén acompañando y ya desde antemano les digo que es un grato placer y es un orgullo para nosotros también que estudiantes chicos de su edad, entre 13 a 14 años, estén ocupando de este tipo de, de actividades para poder concientizar y que cada vez seamos más y que se sumen chicos también, que sean de sus sí. edades, más pequeños, más grandes, la población en general. Los felicito. ¿Cuáles Muy son gracias. estas actividades que realizan? ¿Qué significa ecoclubes? Bueno, eh, yo primero voy a hablar de mi, de mi eco club eh, que, es, eh, que es del color amarillo Se llama eco club Ban bancario junior eh, Mi eco club se especializa en el, en el calentamiento global eh, el, calenta el calentamiento global es cuando eh, la gente va cada vez botando basura eh, Hace de que, eh, o sea eh, cada vez la tierra el, el sol se vaya volviendo algo así como, de, como decirte más más más caliente digamos. y hace de que la, más cerca de la tierra eso más cerca de la tierra y la atmósfera se, eh, con el como con la contaminación se hace siendo más débil eso va llegando a la tierra y hace de que o sea hace que haya mucho mucho daño a la tierra hace por ejemplo hay lugares donde hay nieve que van a causa de eso van se va derritiendo. derritiendo y ya no hay. Por ejemplo, acá hay un cerro, no me acuerdo cómo se llama, que ya no está. O diferentes glaciares que también Ajá. se han estado derritiendo. Exactamente, y o sea, y de, de nosotros, de nuestro co-club, esa es la misión de que eh, tratar de concientizar a las, a las personas de que ya no, ya no boten basura, porque o sea, eso causa demasiado daño y ahí hay algunas personas que no saben nada de eso. Y, y por eso, o sea, nosotros estamos concientizando eso y de que hay muchas personas de que necesitan información sobre esto. Es cierto. Y necesitan cuidar un poco más, específicamente conocer qué es lo que pasa ahora y lo que va a pasar a un futuro Sobre este tema, que se están derritiendo los glaciares, a consecuencia de nosotros Que es de la mano del hombre que poco a poco estamos destruyendo todo mediante la contaminación, tala de árboles, entre varios aspectos Eso representa el color amarillo, el color azul El color azul, para empezar, eh, mi nombre es Diana yo ya estoy con este trabajo ya dos años junto con mis compañeros. Mi, mi eco club se llama Seguidores del Agua. Nosotros nos encargamos de tratar de no gastar mucho el agua porque hace dos años la misma ciudad de La Paz sufrió la, el desabastecimiento el desabast exacto del agua y muchas zonas sufrieron, entonces estamos con eso. De mí mi consejo sería de que en el momento de ducharnos, lavarnos, Deberíamos buscar una forma de no desechar mucho el agua. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, podemos agarrar en un envase, para, agarrar en un envase el agua necesaria que utilizamos para que no desechemos por demás. Y también el uso de la ducha eh, sería, al principio siempre echarle agua fría. Entonces, como el modo de esperar sería poner un balde en la parte de, de abajo para que después podamos reutilizarlo eh, echándolo al lavando algo o haciendo algo así. Um, sí, Tienes toda la razón. Sí. Sí, es cierto. Eh, también de... por ejemplo, en mi familia es, es lo que mayor enfoca, porque yo desde... recién vine a vivir aquí desde hace tres años. Entonces, yo más estaba acostumbrada, eh, vivía en una ciudad intermedia que se llama Yayagua. Donde reciclamos el agua y agarramos el agua de las lluvias Porque uh -huh. en ese lugar no existe el agua potable Exacto Entonces tenemos más el hábito de poder um, resguardar el agua El color de tu polera ¿Qué representa? ¿Cómo eh, haces que la gente tome conciencia? Ya, eh, bueno, buenas tardes Hola Yo soy Samira y el, el, el, mi color es el azul marino Y mi eco club es Amigos de la Naturaleza y como dice el nombre, nosotros hacemos que las personas se tomen conciencia para que cuidan las plantas, hacemos plantados de árboles y más que todo también nos relacionamos también con el calentamiento global, con el cuidado del agua, con el aire, prácticamente eh, con todo que se refiere a la naturaleza, ¿no? Y bueno, principalmente eh, yo estoy encargada del aire, y yo quisiera que la gente eh, tome conciencia de que no hay que quemar llantas ni basura, ya que eso nos afecta a nosotros. También afecta a los animales y a las plantas. Y a causa de esto, muchas personas también pueden... Puede, uh, en el aire prácticamente hay bacterias y que puede, ser de unas, que puede llevar a ser una enfermedad de una simple tos o hasta cáncer o bronquitis. Y, es la, y la verdad es que... Cuidar el aire ya que es muy importante y también yo quisiera que también tomen un consejo que es que traten de no, no fumar, aparte que se hacen daño a ellos mismos, no fumen ya que el humo contamina, también el humo de los autos, que se recomienda más que todo que hagan arreglar. Los autos, que no, que no contaminen demasiado el aire, porque es muy esencial para nosotros. Exacto. Qué importantes son los consejos que ustedes nos están brindando, chicos de 12, de, de 13, de 14 años que están con nosotros. Y es muy importante lo hable, es grato saber que ellos se están ocupando de este tipo de actividades para que usted, que está en su hogar, escuche, tome en cuenta estos consejos y se una también a estas diferentes actividades. Ya está terminando el calendario escolar, está finalizando, y por supuesto también tendrán diferentes actividades en zonas, barrios, en los cuales usted también se pueden sumar, ¿sí? Sí. sí. Muy bien. Chicos, les agradezco muchísimo y una vez más sí. los felicito. Eh, también le quiero eh, dar esta polera, quiero que sea a miembro mí... oficial Gracias, sí. quiero que sea miembro oficial del Eco Club y esta es una polera, el rojo, el rojo, sí, el color rojo significa eh, usted le tiene que poner el nombre de lo que significa ah, ya De lo que quiere que pensando significa. Muy bien, eh, chicos, les agradezco una vez más Muchísimas gracias, gracias también por el presente sí. Me va a encantar formar parte de estos ecoclubes Y poder participar en estas diferentes actividades En las cuales me tienen que convocar también sí. Para que los ayudemos sí. y cada vez seamos más También le quería hablar de esto Que es Planta una vida en la vía que es la plantación de árboles y usted también está invitada a ir si es que quiere ir. Y claro. mañana será eh, 60 estudiantes eh, jóvenes participarán en esto. Claro que sí, ahí vamos a estar presentes sí. en cada una de estas actividades, los felicito y muchísimas gracias, continúen por este hermoso camino, gracias. ya Pausa y ya regresamos.